Hola gente que está como en un nuevo video hoy estamos en la serie con nombre pero hardcore con ramón ¿Te imaginas que me dabas? Yeah. ¿Te imaginas que me dabas oh, con la flecha? <risa> Uy, si no me ponía la mover me vas a matar. Oh, romper totem, eh, romper totem, no te hice la No, porque me, me iba a quitar el totem. De hecho. No te Pena bueno, el dentito, déjame, pongo el, el texture tag Ahora no ¿Por qué, güey? ¿No me lo rompas? Es el logro del totem No sé, ahorita <risa> me lo rompo, <risa> pero... el logro, el logro Espérate Estamos en el episodio 14 y alguien me dijo que siga así en los comentarios, así que, güey, pues voy a seguir Ahora sí, ¿tú la vas a agarrar? Un cofre en el centro un, un mini cofre en el centro uno. Espérate, espérate, espérate, para hacer esto, espérate. Eh, te voy a soltar, voy a poner esta. Dame las, no, las, dame las tres cofres. Shulker. No, no, no, no, rompas esto. Ahora rompe el shulker y tú pones. Y me el cofre. Pero mirando para allá el Puta cofre. Madre. Dejo cofres. y lo pusiste. No. Lo peor es que lo pusiste mal, pues power. El También eso. No, no, no, no, no, no, no, Ah, no, son trampillas, no, son trampillas no, ¿por qué no, me con todo esto, ahora probemos todo con la... las losas sí, sí. ah perdón okay. no, no, no, por ver si es un chupacheta no, tu tú... tranvillas en Benítez Ahora no, quitamos esta línea vale, pero tu aquí el peor es porque tu imbécil te la rompó no va a valer todo verde el tiro 235 ah, que este pedo Ah, Bueno, a ver, les voy a dar una, una vista panorámica desde lejos en lo que construimos esto. Bien. Es interesante, ¿Puta y empezamos a, a, a traer el, la azúcar acá arriba yo la hago Lo tengo las tres para abajo la última me parto a la mano Vamos, vamos, los PIBES vamos, los PIBES vale, Ok vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, va a ser importante vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, a vamos, vamos, vamos, a a vamos, la vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, o se van a quemar las ¿Cómo se queman, weón? ¿Te supone que ya se debería de quemar? Creo que son porque la madera de este, del Nether pues, no se quema, Entonces sea, el mundo sigue. Sí. Ya se se quemó, ya ponía. No, creo que la, la madera del Nether no se queme.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 Ok, haz hasta, hasta el patrón, haz el patrón A ver Bueno okay. Bueno Eh, momento Voy a agarrar estos bloques y voy a ponerle Momento, cristal cristal, momento cristal. Voy poni poniéndole arriba de la tierra, voy poniendo tres bloques de arriba. Hubieras visto lo que pasó ahí abajo. Ahí está, no puedo a onda al tomar penes. Ok, la última altura es... Que morir. 248. 247. Bueno, no hay peor. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> No sé cómo, no sé cómo se habrá visto en tu cama. No sé. ping, ping, ping. Ay, ping. Ok, ahora espérame. Sicario. ¡Ah, ¡Oh, no. Ahora espérame. <susurra> voy a hacer algo. Estos es bloques temporales los voy a poner aquí. Okay, cómo vergas los voy a poner? No sé. Cuatro. Dios, la granja de... ¿Sí? ¿Sí? 100 100% no Hacemos una granja de XP, boludo Intentan acercarte mucho que te son de esto Con esto vamos a construir la granja de oro. Para que Perfecto. Bueno y aquí estoy el video, ¿no? Ahora sí. Los pagos a gustarle ha Vamos hasta la próxima Adiós. A la próxima.